Él lo dice rápido, señores. Bueno, vámonos al tema central. División dentro del PLD se profundiza. Este es el tema. La situación del Partido de la Liberación Dominicana, donde los leonelistas atacan a Felucho, luego de que este asegurara que no hay temor de que Leonel Fernández salga de las filas del PLD al salir de la rueda, eh, al salir de, la rueda de prensa que eh, 12 miembros del comité político dieran su respaldo a de Gonzalo Castillo, ahí está el corte de Félix vamos a recibir la llamadita, ah ok, ya tenemos el corte sí, vamos, a vamos a escuchar el corte cuando regresemos del corte, entonces no se mueva vamos a la de la llamada. Okay, pues vamos a recibir ah, no la tiene llamada? audio, ok, pues vamos a recibir la llamada Pelucho fue no el que no le dijo no payaso, ¿Eh? payaso. ¿Eh? Buenas ah, buenos, días. Sí, sí. buenos días buenos días adelante señor, yo quisiera que el comité político de la IPLD se montara en un avión todito y ese avión se derrumbará en el mar. No no, Muchas gracias. Bien. Sácalo del aire, que no estamos aquí para desearle mal a nadie. Sácalo, de sácalo, aire. sácalo, de sácalo aire. del aire. No, mira, no, bueno, se, no se, se sientan de así, es un deseo, no, no, pero... Ven acá. Acá. <ríe> <ríe> <ríe> <Venga> acá. No <ríe> en las Bermudas. <ríe> ¿Qué hombre tan yo no quisiera ese. que eso le pasara ni a Bolsonaro, que es un... No, no, no. No, ni tampoco que acá, Felucho fue el que le dijo payaso. Mira, sí. yo creo que el que se descalifique es el propio Felucho. Como bueno, dice un amigo mío. A raíz de estas declaraciones y la rueda de prensa, los seguidores del expresidente Leonel Fernández han difundido con insistencia un audiovisual donde Félix Jiménez halagaba al exmandatario. Eso no era necesario porque eh, se sabía que ese, esos, esos, esos, esos videos. Cambió el ahí. postín. Sí, sí, que todo el mundo sabe que. Eso es un momento, lo que lo, lo de Felucho es un momento pero se le fue la los mano. Los intereses hacen cambiar. Exactamente. Pero Felucho sabe que es un preso de confianza, como hay un re, un resto ahí que tienen muchas cosas y Danilo se lo dice. Ahora El si audiovisual fue llamada, publicado en buenas. distintas plataformas. Hay una hay llamada. Llamado. Hay una llamada a los buenas. Sí, buenos días. Adelante, hermano. ¿Cómo están ustedes? Muy, muy bien, bien, muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien. Óyeme, <risa> yo estaba chequeando ahora una encuesta que salió ayer Ajá. donde le da a Luis Abinadel un 55%, y a Gonzalo le da un 36%. A lo mejor la gente de Gonzalo creen que como ahora mismo el partido está dividido y ellos tienen un 36%, ellos tal vez piensan que, que pueden van de robo eh, unificar una parte de la gente de Leonel y tal vez puedan ganar las elecciones en el, en el 2020, pero yo eso lo veo imposible porque es que con un PRM como está compactado, si ellos saben aprovechar esta coyuntura, es difícil pero bastante difícil. Luis ahora, yo, yo creo yo pienso que Luis por lo menos en primera vuelta debe de ir solo. No debe de aceptar la alianza con Lionel ahora porque porque eso se va a ver se va a ver como como que va a ser como que va a ser igual eh, un, eh, Lionel la, hay mucha gente que no quiere saber de Lionel entonces ya en una segunda vuelta ya en una segunda vuelta yo creo que sí Luis debe de aceptar la, la la, el apoyo de Leonel Fernández en caso de que se lo brinde, pero ahora... Yo creo que hizo lo eh, no no que quien. Gracias, bueno, gracias, gracias, gracias. tu llamada. Lo Muy vamos amable. a tener dentro Repartir de los analistas -e nuestros que interactúan con nosotros como una como una visión precisamente la encuestadora no, la encuestadora analizando Por favor, Precisamente la encuestadora pone ese escenario también. Ese mismo escenario. sí, claro. Bien, el audiovisual, volviendo al tema nuestro, fue publicado en distintas plataformas sociales a raíz de las declaraciones de ayer en la tarde de Felucho donde decía que Fernández iría del partido de la liberación dominicana y que ellos no tenían miedo al respecto esa es, la, ese es el contexto y bueno, la pregunta es, ¿se profundiza la división no, del, del, del PLD? A través de estas declaraciones. B mira, por, yo por voy a proponer llamado. algo. Oye, eh, que yo voy a proponer. En ese momento, que estaba como un, más joven, sí, ¿cuántos millones tenía él ahí en ese momento? No sé, no sé. Tenía menos. Pero, ¿Y octubre, por qué tú quieres significar los millones? No, lo de él. Mira, mira, Pero... mira, mira, mira el video, mira el video. Mira, él, él está halagando a, a Leonel. Ahí lo está, él. Eh señores, pero son coyunturas, sí, son los que hoy son amigos, son mañana pueden ser enemigos. Sí. Son unos ingratos. Sí, ah, son ingratos. Sí, gratos. pero sí, claro. hay, que, hay que cuidar sí. las los formas. No, señores, pero aquí el primero, el guía, el el primero único que, que inició el con las agresiones, sí, llamándole sí. incluso delincuente a, a, a, al, al grupo de, del Comité Político, fue el sí. delincuentes que él Yo preside. no puedo haber oído a Leonel decir Claro, cuando el, él habla ¿no? del fraude, está hablando de qué es no, eso, no, no, un delito electoral. Pero no, no, la claro, cosa. Claro, eso es un porque delito electoral. Porque tú no puede traer por la ganaña una opinión las cosas. inventada la estoy porque la inventaste tú ahora. La estoy pergiversando. Las primeras Pero, claro. agresiones la, in, la, la, la inició a Leonel. No, diciendo, claro. Pero, diciendo tipo, a, Pero él se refiere el, a la Junta, a no, la Ciudad. No, no. Él habló, Leonel fue claro y dijo que había sido la Junta en componente como un sector del gobierno. y ¿Y cuál es el partido que tiene el gobierno? ¿El PLD? ¿Y de qué partido eh, eh, es que Leonel es presidente ¿De del es PLD? O sea, ¿y qué es esto? Que... No Mira. podemos venir aquí a, sí, pero a no te la cosa. Son todos Eso iguales. Es mecanismo. Son todos iguales. No, no, no, no son iguales. Son todos iguales. Son todos iguales. No podemos venir aquí iguales. a santificar a Leonel ahora. Nadio cuando Leonel todo el tiempo fue el presidente de ese grupo que él hoy está criticando. Bueno, pues si no, Pero eso pero no momento, se complicaba con, con ello. No, no. Para es hacer lo que hicieron un la, la misma cosa la misma y, cosa. La misma y cosa. ahora peor todavía. Lo que pasa es que aquí se olvidan la las historias. La aquí cosa. han querido decir que y, nosotros y el PRM está un Una pregunta, pregunta Yayan, ¿tú recuerdas alguna crisis parecida? Otro. Aparte de no. la del 94 y la del 90 no que yo recuerde, pero ah, siempre hay situaciones de otro Hemos partidos. tenido mejores elecciones. ¿Y pero tú tiene que ver, tú, tienes, tú tienes, sí, eso sí, hay que decir, que llegaron la mayoría llegaron pobres ahí y se hicieron ricos. Pero no, de Feluccio, no, no que tiene una todos. Que no to, puede pero justificar. incluyendo también a, a Lionel Fernández también, o sea, no podemos sacarlo de que ahora de que uno sí y otro no. ¿Y tú, todos se hicieron ricos. ¿Y ¿Cuál es la fortuna de Lionel? A hay que investigar. Tú querible, hay ah, que investigar. Hay en que investigar. Hay que investigar. Hay investiga. que investigar. Pero hay que ver a Leonel como anda. Pero hay que ver a Leonel como anda. Oye, Yerjan, ya, ya, ¿tú, tú sabes que puede pasar con Leonel lo mismo que pasó con Balaguer. Con Balaguer, que sí. Que al final de todo, todo el mundo cree que Balaguer era millonario. Que si? que Pero era ¿cuál es la fortuna de pelucho? Y al final. ¿Cuál la Como 4 mil millones. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces hay que traerlo aquí. Vamos a traer estos datos. Tenemos que traerlo aquí y discutirlo aquí. Bueno, vamos a. Vamos. Pero son todos iguales. Si sí, no, no, está bien. Usted tiene, usted tiene el derecho de opinar. Ahora, lo que te digo es eso: puede pasar con Leonel eso. Al final se va a ver. <música>